Jet lag. Wow, wow, crazy. Y me siento un poco mejor. Siguiente regalo es tuyo. Amigos, buenos días y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Estamos ya en el metro esperando nuestro tren que nos va a llevar al aeropuerto. Es el final de nuestro viaje. La verdad es que ha sido un viaje súper bonito. Nos divertimos un montón, pero es momento de volver a casa. Prim, mis papás y los taquitos de trompo, nos sí. esperan todo sudó demasiado en el camino para acá Porque hace hoy mucho hace calor. mucho calor, de repente el sí. calorón se vino Vean, tiene marcada ¿Eh? la backpack Ah, y esas toallitas húmedas que está utilizando Son unas que venden aquí en Japón Cuando hace mucho calor, te refresca amigos! Ya tenemos nuestros boletos de avión para irnos a México lindo y querido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué emoción! Yeah. La verdad es que tenía yo una mezcla de emociones de irme de que ¡ay es que Japón tan bonito! Mis suegros que me tuvieron bien chiflada También a Hayato, también a Hayato sí, pero la verdad es que estoy súper contenta de regresar a mi sí. casa. Ya quiero dormir en mi cama. <risa> Adiós, Japón. Nos vemos pronto. Espero. Sarange. Digo Daisuki. Última parada al Seven Eleven sí. japonés. <risa> Tenemos que comprar nuestro melon pan para desayunar cuando lleguemos a México. Siempre muy popular el Seven Eleven. Mi último cafecito, sabor sakura del viaje. Qué rico, qué bueno que alcance uno del 7-Eleven Amigos, es momento de abordar Perdón si hay mucho ruido, es momento de abordar Pero qué creen, nos cambiaron de lugares y nos pusieron separados Porque había una familia que venía separada Entonces les dimos nuestros lugares y ahora a nosotros nos toca ir separados que, ¡Adiós! Adiós, bye bye sí, van a ser 14 largas horas separados <risa> Ah, son 12? Sí, 12? ¡Ah, qué bueno! Son menos, Porque son menos de venir? ¿No sé? No Yo No hay nadie Amigos, ocurrió un milagro. y ¿Estamos juntos? Sí, había lugares juntos, entonces ya. Vamos a ir aquí cómodamente. Qué bueno, porque la verdad no quiero parada. Y aparte me tocó en la ventana porque me habían puesto en medio, en medio de dos hombres, entonces estaba muy incómodo. Qué bueno que vengo aquí. Sí. Ay, papá. Adiós, amor. Nos vemos pronto, espero. Amigos, ya llegó la comida. La verdad es que tenemos un montón de hambre. Aprovecho. Tenemos que esperar como, ¿okay? 4 horas. horas, no son 5 horas, yo solo sé que tiempo son. <risa> Yey, llegamos. Amigos, ya estamos en Ciudad de México. Ya pasamos por los filtros de migración y estamos esperando el tren para ir a la terminal 1. Estamos en la 2. Sí. Sí. Y no sé, estoy muy cansada, pero estoy contenta de estar en México. Sí. ¿no? Sí. ya güeles, ya. <risa> En el aeropuerto, ¿por qué? <risa> qué creo que buena salchicha. Pero ya es el quiero merengue, comer tapa frito sabor, salchicha, Oye, barbecue. Yo de verdad, hoy lo voy a pedir a mi mamá que me invite unos taquitos de verdad? Ay, sí, tengo muchas más. Qué no, bueno, ah, sí. sí. Pero en el avión, sí. nuestro cuero estaba muy divertido. Sí, oigan, ahorita que nos sentemos iguales, vamos a hacer una plática, un story time, porque en el avión nos pasó que venía un pasajero que era como de la policía, ¿no? Venía... Mm, como... 사랑, o policía, no sé. No sabemos bien, pero era así como un una persona que tenían detenida y la querían llevar a Brasil, me parece que era de Brasil Brasil o sin Hablaba portugués me parece pero se puso agresivo en el avión y empezó a decir groserías en japonés y empezó a decir que el avión se iba a caer y que quería ver a su hija y luego intentó ahorcar a los policías y estuvo así que todo el mundo así de ¿qué está pasando? o sea de verdad Hayato y yo vivimos en un drama, este viaje ha sido así Sí, sí, sí, de sí. todos nos ha pasado Es una locura wow. Al final lo terminaron bajando del avión Y se demoró el vuelo como media hora Porque pues estaba muy violento Y la gente se estaba asustando Entonces sí. lo terminaron bajando Pero wow, o sea la locura De todo el viaje a Japón qué bonito El tren tiene ilustraciones mexicanas qué hey, Charis Tengo jet lag. Paro, no, Está muerto. No dormí nada en el avión. Nada. Poquito. Dormí media hora. Poquito. Por eso. Y era mi noche y llegué aquí y es mi día. Sí. Y no dormí y tengo sueño. Sí. Y estoy mareada y me duele la cabeza y tengo náuseas. Toma medicina. Estoy tomando agua. Ok, pero muy divertido. Sí, lo paseado, nadie me lo quita ahorita mucho jetlag y toda la cosa, pero lo paseado y lo chiflado y lo consentido por los bailos. ¿Tir con eso? O un chic. Un Sí. Un Sí, comimos mucho Muchas comidas. Demasiado. Sí. sí. ¿Y tú? Yo, si, sí. también comida. Ajá. La comida es lo mejor. Sí, I love comida japonesa. <risa> y ya mi mamá me dijo que hoy nos va a invitar tacos Ah, I love. Extraño unos taquitos. Sí, pero esperamos poquito más. Fighting. Fighting. picadillo para que nos hagamos taquitos. Yeah. Yeah, ¡Qué rico! Está picante la salsa. <risa> no, pero está bueno, está bueno. Bienvenido. Sí, bienvenido a México. Prima, y el siguiente regalo es tuyo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira, Prima, es tu ropa de panda. de panda. ¿Estás feliz? Te lo pongo, te lo pongo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Que está ya extra large, Prima, así que esperemos que te quedes extra large asiática. Ay, Prim, qué guapa. A ver, Prim. Ay, Princess hermoso! primo. A ver. Ay, qué guapa. Prim, ven, ven. Ay, la panda. La panda, Prim. <risa> ¡Te ves hermosa! ¡Qué hermosa con tu ropita de panda! ¿Te gusta? Sí. ¡Ay, te quedo muy hermosa! Ya volvimos a nuestra casa. ¡Wow! Muy grande. Mi amiga. Mi suegra, Yogueva, soy Hong Hago, Chiquiojo, soy no también, ay todo bien. Amigos, después de un baño, estamos de regreso a nuestra casa y estoy muy feliz. Me sí. siento muy limpia. muy limpia. Y nuestra casa está muy grande o oh, bueno es que venimos de Asia no es sí, que la casa sea eso. gigante Ajá. pero es que los espacios de Japón son muy chiquitos y llegué y lo primero que dije fue ah, qué grande es mi casa porque la casa de nosotros aparte es doble altura ah sí sí, sí entonces sí. se siente muy grande el espacio uh -huh. es muy bonito yo la verdad extrañaba los grandes espacios me encanta <ríe> sí. Se siente muy bien estar de regreso en casa sí me siento muy cómodo muy feliz uh -huh. Uh -huh. Sí. sí aparte extrañaba mucho a mis papás y a Prim sí sí y mi mamá platicamos, y sí, platicamos chismes, mucho sí platicamos mucho les contamos todos los chismes que les hemos contado a ustedes sí. aquí en el canal de todo lo que nos pasó en el viaje Ajá. este viaje fue muy lo caos <risa> sí empezó muchos problemas El covid pero sí muy muy divertido sí, a, sí, a pesar sí. de los problemas que tuvimos de las desventajas la verdad es que nos divertimos un montón Sí. Comimos muchísimo. Sí, sí, y me encantó la gente. Sí. sí. Oye, sí, muy amables. Los sí. Japoneses. Sí, amables. Todos. Aeroméxico. Ah, sí, también. Bien. Sí. Y Aeromexico comida. Muy rica. Ah, muy rica. Wow. Me sorprendió mucho, mucho. <risa> bueno, solo probamos wow. las versiones asiáticas. Sí. Las están muy ricas. Me gustó mucho. Y también la gente. Al lado de mi compañero, compañera. Ajá. ajá muy amables Nos sí. hicimos amigos de mucha gente nueva en este viaje muchos caos pero gracias a la gente este viaje fue muy excelente yo el, creo que el incidente que les contamos de el chico que llevaban preso en el avión nos hizo hacernos amigos de todos los que estábamos ahí porque era como que chisme chisme chisme sí. muy linda la gente sobre todo la señora que venía a un lado de nosotros que la verdad nunca le preguntamos su nombre amata pero le dijimos que viera nuestros videos, así que si los está viendo, saluditos. Sí, muy linda la señora. Venía bien emocionada de su viaje. Pero también a lo largo del viaje, o sea, nos divertimos mucho en Japón. Fuimos a todas nuestras amistades, a la familia, comimos, paseamos. La verdad es que fue muy, muy divertido. sí. Hasta hicimos cosas nuevas, sí es cierto. Y ya está saludando aquí el perrito. Eso era algo que no extrañábamos mucho de aquí de Tampico. Sí, sí. El perrito ladrador. A ver si podemos dormir. Por favor pero ya tengo... ¿tapones para los oídos? sí ah, no te México. regalaron en el avión <risa> gracias, ah, no, no, <risa> así que ya vamos a dormir sí, ya, sí. la verdad es que prácticamente no hemos dormido en un día y ya estamos muy cansados sí, ¿Eh? yo creo que mañana vamos a levantar a las 5 o 6 mm, yo creo que 5 sí pero ya ahora a, la... a las... es como las 10, ¿no? sí, 10 y media ok, hemos hecho un gran esfuerzo por quedarnos despiertos hasta las diez y media y es que fuimos a cenar con mis papás y queríamos platicar con ellos así que estuvimos ahí con ellos como hasta las nueve y media uh -huh. sí y luego nos vinimos a la casa a bañar y a descansar y antes de que nos quedáramos dormidos queríamos platicar con ustedes y ya como darle fin a nuestro hermoso viaje a Japón sí fue su Viaje. Sí. Bravo. Bravo Japón y bravo a nosotros por haber ido a Japón. <risa> ya, ¿vamos a dormir? Vamos a dormir. The next morning. Alexa, pon música jazz en Spotify. Jazz Classics en Spotify. Muy bien. Nuestro desayuno de hoy es un pan japonesito, melon pan. Qué rico. Con café, obviamente. Buen provecho. Buen provecho. ¿Estás cansado? Muy cansado. Sí, pero feliz de estar en tu casa. Sí, muy feliz. ¿Combinas con la cocina? Sí. Tu playera. Ah, round 2, chocolatín. <risa> Tengo hambre. Oh. Después de desayunar, ahora toca lavar la ropa porque hay mucha ropa. Mucha, mucho, mucho, mucha, mucha. Pero mucha. Y luego toca limpiar. Sí, tenemos muchas cosas que hacer en la casa. Sí. Yo voy a hacer la clase de español. ¡Sí! ¡Hola Escuché. Amigos, ya me he dado un baño y me siento un poco mejor, pero creo que mis ojeras me delatan de lo cansada que estoy. Estamos los dos muy muy cansados este, este tipo de viajes la verdad es que son súper divertidos pero bastante agotadores porque al final pues literalmente estamos del otro lado del mundo entonces son muy cansados pero pues ni modo es parte del show <ríe> ni modo. Sí. y siempre a las 3 4 5 6 mm. muy, muy... Muy cansados. Sí. Porque en Japón a las como 5, 6, 7 AM, uh -huh. siempre. Aparte no sé por qué, pero cuando regresamos a México siempre da más fuerte el ya El jack. El jet lag que cuando estamos en Asia, en Asia la verdad es que no sé, en unos dos días ya estamos bien Sí, sí. Pero sí. siempre que venimos a México es súper cansado, súper sí. cansado y nos pega muchísimo más fuerte sí. Y dormimos hasta las 8 de la mañana, pero la verdad es que yo sí me levanté como a las 3, 4 y me volví a dormir O sea, sí, me desperté varias veces en la noche, pero pues ni modo Yo hoy en la mañana me levanté perritos. Ah sí, los perritos nos despertaron. Gracias Alan. Sí, y no nos referimos a un perrito nuestro, sino el del vecino que está ladre y ladre y ladre. Pero en... muy raro porque Ajá. a las 7 siempre muy ruidoso. Yo creo que es cuando sus dueños salen, como que los dueños se van a trabajar y la perrita ah, los sí, ve y sí, ladra. Sí. Pero a las 8 ya termino. Sí, pero nos levan, pero yo nos quiero levanta. levantarme a, a las 8, 9 no 7 Sí, la verdad es que hoy nos queríamos tarde, levantar por tarde, pero no nos dejó la perrita del vecino. En fin, ahorita sí. estamos alistándonos para ir al mandado porque no tenemos por nada. Nada, huevo. No tenemos verduras, huevos, pan, carnes. ni siquiera papel de baño. Nada más el rollo que estamos utilizando es el único, así que urge al mandado. Ajá. Pero El clima en México, wow, wow, crazy. Hace mucho, mucho calor. Además, en Tampico wow, mucho húmedo wow porque en Japón nosotros traíamos abrigo, bufandas ¿sí? tal vez mucho frío pero otro día, un poquito calor pero en México otro nivel wow cuando salimos del aeropuerto wow wow, bienvenidos a Tampico pero me sentí también muy feliz ¿no Tania? Sí. sí, mucho calor, mucho húmedo, pero muy feliz. Sí, es que se siente Ajá. como regresar a casa. Sí, sí, sí, como eso, casa, eso, sí, sí, sí. Ya están nuestros sentimientos también más tranquilos y todo. Sí. Y también huele muy tampico, Ajá. ¿verdad? Ajá, humedad, sí. Wow. Estamos muy felices de regresar a tampico y también mi clase de español empezó este hoy, por eso nos fuimos a Japón este tiempo, ¿verdad? Coincidía que Hayato tenía vacaciones de la escuela y aparte era la temporada de flores de cerezo. Así. Ya sabemos que hubo una triste historia detrás de los flores de cerezo y no pude verlas al final pero todo lo demás salió bien sí, por eso México regresamos para el curso de la universidad en los vacaciones como tres semanas casi un mes y todo pero si el vacaciones ya es un mundo al mundo real a la vida sí. real a sí. mejor, creo que sí, pero muy raro porque es de vacaciones casi todo habla mm. coreano y japonés como también, sí, en el video. Pero tu cerebro necesitaba descansar un poco. Ah, sí, de sí. Aprender español nuevo. Sí, para sí, sí. Muy importante, sí, sí, sí, sí. Ajá. No sé si. Sí. Yo creo que mi cabeza pudo uh, organizar uh -huh. todo mi español. Sí, yo creo que sí. Sí. Ah, pero ya tengo nivel 5, español. Ah. Muy difícil las palabras, pero emocionado. Empezamos a nuestra vida en México. Otra vez. Otra ¿Sí? vez. Amigos, qué bueno que Hayato puede manejar porque yo la verdad tengo tanto sueño, tanto sueño que estoy segura de que ahorita agarraba el coche, oh, yo chocaba. Estoy bien. En serio. ¿Sí? Yo me estoy cayendo de sueño. De verdad tengo mucho sueño. La, la, la, la. Voy a andar ahí en el carrito hermandad, así yo no me veo en el video sí, pero me mucho porque como estoy chaparrito nunca me veo bien. yo voy a empezar el carrito, juntos listo amigos, hicimos las compras súper rápido porque estamos bien cansados, ya queremos ir a la casa amigos, ya son las 7 de la tarde la verdad es que después del mandado nos regresamos y pretendía ver el drama de Kimi Nitodoke Porque es un drama japonés que he estado esperando que salga desde hace mucho Y cuando estábamos en Japón no lo podía ver porque tenía subtítulos Porque no tenía subtítulos más bien eh, El problema es que me quedé dormida Y la verdad es que Hayato me puede despertar y me acabo de despertar como hace media hora y ahorita estamos haciendo la cena bueno, Hayato está preparando la cena y este y sí, ha estado muy pesado el día de hoy con mucho, mucho jet lag, de verdad Estoy bien ¿Tú estás bien? Sí, creo que sí No es cierto, dice que está bien pero ahorita me estaba diciendo que mientras estaba trabajando se estaba cabeceando enfrente de la computadora Sí yo la verdad es que no sé, o sea, estaba viendo, vi el episodio 1 y dije, ay, qué bonito. Y comenzaron el episodio 2 y cuando desperté eran las 6 y media y ya te estaba en la recámara, entonces. Sí, descansé. ¿Es verdad que es bueno como yo? Sí, amanece suena. ¿Qué onda el pan, la mojín? No, vamos a irte y quiero algo. Si esta hizo suena. Si esta maní fue suena. ¿Antes va? Amigos, ya son las 8 de la noche. ¿Ocho y media será? Ya, nueve. Ah, ya son las nueve. Hemos hecho un gran trabajo por quedarnos despiertos. Ha sido un esfuerzo grande. Y la verdad es que yo creo que ya nos vamos a ir a poner pijama. Nos vamos a ir a dormir. bien, Hayato ya está bostezando, pobrecito. Perdón. Este, muchas gracias por habernos acompañado en el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en un nuevo video con mucha más energía que el día de hoy. Así que si les gustó el video, por favor, no olviden regalarnos un me gusta. Compartirlo con tus amigos y suscribirse aquí abajito. Y activar las notificaciones para que YouTube les informe cuando subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Buenas noches. Bien, ¡Te ves hermosa! ¡Qué hermosa con tu ropita de panda! ¿Te gusta? Sí. ¡Ay, te quedó muy hermosa! ¡Ay!